La verdad es que para mí hoy es un día muy especial, ¿no? porque el 13 de junio de 1973, y al igual que hoy me encontraba entre los máximos responsables de la Asociación Española de la Carretera. El presidente de la Asociación Española de la Carretera era Juan de Alés al que recuerdo en este momento con una gran emoción. Ese día estaba a mi izquierda don Manuel Velázquez Velázquez, que también se nombraba nombrado ese día vicepresidente de la asociación, y a su lado estaba Francisco Díaz Moviño, que era el tesorero. Yo cuando terminé mi carrera, en el año 1971, pues fui elegido por mis compañeros, representantes de mi promoción en la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y allí conocí a Juan Díaz Pablo Chara, que era el presidente de la asociación de ingeniero de la eh, y tengo que decir que Juan de los Patochal ha sido sin duda una persona que ha influido en, mí, en, mí, en mi trayectoria futura y en mi trayectoria profesional sobre estar hoy aquí y poder recordar aquel momento que fue un momento lleno de emociones y de sensaciones pues es hoy también eh, vuelvo a sentir esas mismas emociones y esas mismas sensaciones y precisamente la nitidez de mis recuerdos es precisamente porque aquel día que hace ya de 42 años eh, se debe en gran parte a aquel a que era un día, como he dicho, que eh, para mí fue inolvidable. Y hoy pues estoy volviendo, como he dicho, a vivir estos sentimientos y, y estoy un poquito, digamos, emocionado. A pesar de que ha pasado tanto tiempo de que debería haber de olvidado. Pero no, no solo lo olvido, sino que ese día marco para mí... Una, un punto en mi trayectoria, la asociación que tenía su sede en la calle Serrano, el número 57, a las 11 de la noche nos recibía en audiencia eh, privada, el entonces príncipe de Asturias, don Juan Carlos de Borbón. Y recuerdo que nos dijo que yo soy un enamorado de la carretera eh, y que en aquel momento ya soñaba con impulsar el progreso de España. El entonces Príncipe tenía muy claro que era imprescindible para nuestro país hacer toda una revolución en sus infraestructuras. Y la Asociación Española de la Carretera hizo entonces suyo ese encargo y ese deseo del Príncipe. Por... Solamente decir que empecé cuando todavía era estudiante, eh, trabajaba algunas horas en una empresa, en una oficina de proyectos técnicos, calculando las clotoides, las clotoides de la M30, que hoy. Eh, pasamos por ellas sin ninguna con, con, con cualquier normalidad yo siempre que paso digo, yo he calculado muchas glucólogos